de Alberto Escorcia, que decía, este, vamos a hablar, dice, voy a hablar unos minutos en así las cosas de este hackeo a la Sedena por parte del colectivo de hacktivistas guacamaya. Dice, es el tercer ataque de este tipo en 12 años al ejército mexicano. Y tenemos en la línea a Alberto Escorcia, periodista investigador en temas de redes sociales. Alberto, te mando un gran abrazo, buenas tardes para ti, este, buenos días desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alberto? Te saluda Gabriela. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javi. Buenos días. Bueno, tal, Javi? Bueno, Buenos días, días Alberto. Alberto. Pues ahora sí que desde la parte de lo que significan estos hackeos, ¿cómo traducírselo a la gente que nos escucha ahorita desde la cantidad de información, pero también este tipo de hackeos, Alberto? ¿De qué estamos hablando? Que es súper grave. Es la tercera vez que ocurre. En 2013 hubo una, un ataque similar donde se revelaron datos de los servidores de la Serena. Y en esta ocasión estamos ante la filtración más grande en la historia de México y también en América Latina, porque no solamente es el Cristo mexicano sino también el de Chile, el de Guatemala y el de Colombia. Uh -huh. El ataque se realizó el 19 de septiembre, ya tiene varios días, solo que ayer por la transmisión del programa de Loreto, pues, ahora se hace popular, uh -huh. pero ya estaba circulando varios foros de hackers esta, sí esta información. Sí. Y, este, yo acabo de pedir acceso para ver este A bruta donde prueban un montón de contraseñas y de usuarios para ver cuál es el que el que el que funciona y de esta forma fue que lograron entrar primero al servidor del ejército de chile y luego fueron probando varios ejércitos entre ellos el de salvador hasta llegar el de méxico donde también este lo comentaron no es la primera vez que está haciendo operación aquí en américa latina la américa latina tiene varios colectivos de hackers muy buenos este, sobre todo en méxico entonces, no, no descarto yo, en, al contrario, de lo que dice el presidente, si sí hay gente muy buena en México, incluso participando en grupos internacionales de hackers, y creo que hace falta, creo que es una muestra del ¿no? desconocimiento que tienen las autoridades de proteger infraestructura crítica, porque no sabemos qué tanta información acerca de qué se filtró, no solamente lo que ha revisado este Loret, pero en esos 6 terabytes hay miles y miles de Sí, miles. Alberto, te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto Gracias. escucharte. A ver, platícanos un poco de, del acceso, de cómo tener acceso. Decías, bueno, yo ya pedí el acceso, a ver si me pueden mandar los datos. A ver, platícanos un poco y explícanos a los radioescuchas cómo es tener acceso a estos documentos, y si los ponen en una está, página. En Vaya, es algo que, que... que ahora sí que nos superan. Así que cuéntanos, Alberto. No, pues en el mundo de los hackers y de estos este, colectivos ambientalistas, y que de pronto queman patrullas, aparecen muchas incendios en la Ciudad de México. Se comunican a través de foros y blogs, entonces en esta ocasión utilizaron la página enlacejactivista.org y ahí publican todas las filtraciones de este año. La de México es la más reciente, el 19 de septiembre, pero tenemos aquí filtraciones de marzo. Y, ahí, y en esa página, si la gente puede entrar, este, van a encontrar varios enlaces, donde vienen los enlaces para descargar toda la información, pero en el caso de México y Guatemala se les tiene que enviar un correo a ellos, para pedir acceso y solamente acreditándose como prensa que te comparten la información. Me Esto imagino es importante, que así... entonces, porque se, se ha hablado y acaba de decir el presidente, usaron a Loret. Y, y a ver, pero en realidad lo que están pidiendo los hackers es que te acredites como medio como y, prensa. bueno, sí. a, a, a, prensa, y a partir de eso, bueno, te dan el acceso a esto. Por lo menos es lo que tú en este momento estás, o por lo menos has, has, has visto solicitado en estos foros. Uh -huh. Se sí, le de así justamente son las horas. Tengo la ventaja de que en la madrugada de México yo es, es mi mañana, entonces me adelanté. Pero aquí lo importante es que Guacamaya no es un, no es un grupo pequeño, tiene bastante historial. También ha filtrado datos, por ejemplo, de las mineras canadienses que... ...pues explotan los recursos naturales de, de toda América Latina... ...y muchos medios muy serios en todo el mundo los retoman... ...como The Guardian o este... ...como se llama el New York Times... Este, ...no es la primera vez que los reportan... Eh, ...me extraña que no se le tenga el conocimiento en México de estos, de estos grupos... ...y en el pasado, en el último hackeo fue Anonymous México... que atacó a la Serena. ...pero sí, este, hay que acreditarse como prensa, no es fácil... Este, ...está haciendo una serie de entrevistas... ...no es la primera vez que tengo contacto con estos grupos y te hacen un, un, un riguroso cuestionario para saber quién es y, y, por, y por qué quieres publicar la información, ¿no? Y para qué la quieres. Ya. Oye, no, no es tan fácil. oye nos pregunta aquí Luis Daniel Vázquez, este, que le mandamos un abrazo, dice que te preguntemos si es eh, que si hay la probabilidad de que sea fuego amigo. Pero en realidad, más que fuego amigo, de lo que estamos hablando, lo que tú nos dices es un colectivo de hackers, pues, ¿no? O sea, no, no, es. no es que sea alguien, digamos, del propio gobierno, alguien así que de repente diga esto, por aquí va el camino, sino no. es, esto es un colectivo de hackers, ¿no? Hay, hay que ser responsables, y mm -hmm. me gustaría si me dan tiempo explicarle a la gente cómo claro. funcionan estos ataques. Generalmente son, son colectivos que van buscando vulnerabilidades en varios servidores, ¿no? O sea, van viendo por dónde se puede entrar, ¿no? Y lamentablemente, y es la verdad, muchos gobiernos le compran a las mismas compañías los sistemas de seguridad. Y es muy probable que el Ejército de Chile, y el de México, y el Salvador tengan los mismos sistemas y se los hayan comprado al mismo proveedor. Entonces, estos chicos, al entrar primero al Ejército de Chile... Fueron a probar otros países, entraron a Colombia, luego entraron a El Salvador y luego intentaron en México y eso es lo más probable que haya ocurrido. Yo descartaría cualquier este, suposición conspiranoica ¿no? de que fue un juego amigo, filtración, porque estos ataques sí existen, no es la primera vez. Y, por ejemplo, en el caso de, hay un, un hackeo muy famoso a la NASA o los que se Julian Assange, era de la misma forma, era entrar a una computadora, probar un montón de contraseñas a saber cuál entraba. Yeah. Y en este caso se trata de lo mismo. Oye y nada más rápidamente también eh, para dimensionar la cantidad de información. ¿Cuántos terabytes dijiste que eran? Seis terabytes. Son, ¿Eso cómo eh, qué es? O sea, ¿cómo, cómo lo cómo lo sí. Aproximadamente seis millones de, de piezas de información. Este, estamos hablando de, de toda de toda la correspondencia de la sedena. Nos yo podría eh, la verdad es que no sabemos nada hasta tener los archivos. Claro. Espero tener acceso pronto, pero puede ser la correspondencia de este sexenio incluso esta y la anterior de Peña Nieto y Calderón este wow. es, es, es muchísima información yo creo que esta revelación es mucho más grande que la de eh, a Sancho o Snowden en su momento de plano en ese nivel sí. Wow, en ese nivel. Bueno, pues ahí está. Uf, Alberto, pues, bueno, muchísima gente, por supuesto. Eh, estaremos analizándolo. Varios están preguntando sobre el proceso legal que se podría seguir. Si, si publicas esta información, si varios de estos archivos son confidenciales, ¿hacia dónde legalmente te puede llevar? O si podría, desde el gobierno federal o desde la propia Secretaría de Defensa Nacional, llevar un proceso judicial. ¿Cómo se maneja esto en el mundo de los hackers, Alberto? Este, no, pues se enfrentan al, al riesgo de ser extraditados y de trasleír las, las leyes. En el caso de México pueden incluso caer en, en el delito de traición a la patria, pero eh, al ser un colectivo extranjero. Más bien es, es, es materia de un especialista legal, no pero sí este, si se enfrentan los hackers, se atreven y saben que van a enfrentar a la ley y justamente muchos han sido atrapados así. vemos ahorita la extradición de Julian Assange y de Snowden, ¿no? los casos pendientes. Estos chavos se van a enfrentar a eso también. Claro. Bueno, pues eh, en verdad, gracias. Gracias, Alberto. Te hemos seguido. Yo te sigo desde hace mucho tiempo este, y sé además el trabajo que haces. Te mando además un abrazo solidario. Sé también eh, lo, por las cosas que has pasado. Así que este y te pediría nada más que nos mantengamos en contacto y si tienes más información de esto, pues los micrófonos abiertos. Te mandamos un fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Abrazo. Abrazo. Gracias, abrazo Alberto grande. Escorcia, periodista investigado en redes sociales. Porque sí, vaya, vaya que también Alberto le ha ido, pero como en feria, por eso está también fuera de México pero es un gran experto en las cosas de las que estamos hablando. Bueno, el presidente sigue hablando del tema, por supuesto. Nos vamos a ir rápido al corte para rezar con el maestro Enrique Quintana y le seguimos contando.